Juan Ramón Aceves y soy eh, conservador de plantas vasculares en el herbario TFC y en la actualidad responsable del servicio SEGAI TFC. Eh, eh, la charla se llama Herbario TFC, futuro incierto, como mencionaba el rector, mm, y eh, estas cosas que nunca entiendo... Ah. He dividido la charla, hablar un poco de la historia, pero muy poco, porque eh, casi todos los presentes que están aquí conocen la historia de, del herbario, para centrarme un poco más en la actualidad, cómo está el herbario en la actualidad, y, alguna, y eh, mis pensamientos sobre el futuro del herbario, cómo puede ser. Hablar primero un poquito de la historia, de los objetivos que se cumplen en el herbario, de las distintas colecciones que tiene este herbario, personal que ha estado ligado o está ligado al herbario, las instalaciones y después pues algo del futuro. Como ustedes saben, con la creación de los estudios de biología o de ciencias biológicas en la antigua Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, en el año 19, a partir del año 1969 se comienza a crear el herbario, el herbario de la laguna, bajo la dirección del profesor Vilpres de la Torre. También en aquella época, pues ayudado por el profesor Álvaro Acuña González, en una situación bastante precaria, en unos locales muy pequeños, poco, eh, poco adecuados. ...con la visión que tenemos ahora del herbario... ...en aquel momento pues poco conocíamos nosotros... Eh, ...y allí pues se comenzó a desarrollar... ...a incrementar el número de plantas del herbario... ...y en ese edificio central ya se empezaron a hacer trabajos... ...de tesinas, de tesis... ...con lo cual se iba incrementando... ...el, eh, el número de pliegos... ...en los distintos grupos de la botánica... En ese edificio central estuvimos desde el 1969 al 78, en el cual, con la construcción de la Facultad de Biología, pues, pasó el herbario a, a las dependencias del Departamento de Botánica, donde ya tenía un local propio, más o menos propio, más grande, más, con condiciones ambientales digamos, algo mejores, pero no, no del todo adecuadas para el desarrollo del herbario. Ahí estuvimos hasta 1987 cuando nos trasladamos a la Facultad de Farmacia, que en ese momento ya sí se pudo hacer una sala de herbario más o menos acondicionada con una serie de armarios móviles. Lo que pasa que pues también mmm, por las condiciones de la facultad donde estaba, estábamos en el sótano, pues tampoco eran las de, condiciones demasiado adecuadas para eh, la conservación, pero ahí seguimos todavía, todavía estamos, se ha incrementado durante este periodo muchísimo el número de pliegos de plantas de todos los grupos que tiene el herbario, y pues eh, estos son los grandes rasgos de la historia del herbario, pero en él en la creación como decía antes el señor rector pues ha participado numerosa gente aquí he puesto una lista de algunas personas que han sido profesores o que todavía somos profesores del herbario la laguna eh, que hemos contribuido todos a la creación engrandecimiento del herbario otras personas que aunque no siendo profesores han trabajado en el herbario eh, se ha incrementado mucho pues, con las plantas eh, recolectadas y trabajadas por los tesinandos, doctorandos, los estudios, los trabajos de, de idea, de los trabajos de grado, trabajos de fin de máster, etc. Y también numerosos colaboradores temporales que han pasado por el departamento que también con sus recolecciones pues, han incrementado las colecciones de nuestro herbario. ...tanto, como, sobre todo de alumnos de las facultades de Biología, Farmacia... ...y en las actualidades ambientales. El herbario en datos, pues en la actualidad... ...tiene 133.736, más o menos, uno arriba u otro abajo... ...igual se han incluido algunos más, de registros. Registros porque... ...decimos que son registros porque muchas veces en un número de estos de herbario... ...pues hay duplicatas y hay muchos más ejemplares... ...muchos más especímenes que los numerados con ellos... ...con los distintos eh, números de plantas de cada grupo... ...que veremos después cuando hablemos sobre las colecciones... ...el herbario como casi todos los herbarios del mundo... ...pues están en periodo de informatización... ...gracias a unas becas concedidas a algunos grupos... pues eh, ...unos proyectos perdón pues se han registrado, tenemos registrado alrededor de 29.000, 29.000 pliegos que están recogidos en el portal de datos de GBIF y sobre todo de algas, hongos y briófitos cambio las plantas vasculares y los líquenes por distintos motivos pues no están demasiado informatizados también siguiendo con las... Eh, los procesos en la actualidad, que se tiende a digitalizar todo el material importante, los tipos sobre todo, o material importante, para de esta forma tratar de conservarlos y poderlos estudiar sin manipularlos tanto, aunque esto tampoco es una buena solución. Las plantas, como siempre, hay que para estudiarlas hay que tocarlas más, manipularlas y verlas. Pues tenemos... En, a través de un convenio con el herbario de Santiago de Compostela, se digitalizaron los 144 tipos de plantas vasculares que están publicados y accesibles en Global Plat, de la base de datos gestor, y también, eh, gracias al mecenazgo de, de, los, de la Asociación de Alumni, de los antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna, <coughs> concedió una ayuda, con lo cual pudimos... Eh, digitalizar otra serie de pliegos en el Jardín Botánico de Madrid, pero que estos todavía no están incluidos en ninguna base externa, nada más que en la base del Departamento de Botánica. En cuanto a los objetivos que debe cumplir eh, los herbarios y que nosotros tratamos de cumplirlos, pues el primero ayuda a la investigación, pues con unos datos no del todo actualizados, pues se han eh, leído o, o trabajado en más de 150 tesis, tesis de licenciatura, trabajos de DEA, trabajos de fin de grado, trabajos fin de, de máster, etc., más de 50 tesis doctorales, 100 proyectos subvencionados de distintos tipos, unas 1.300 publicaciones científicas, 150 taxones nuevos que se han descrito más o menos para la ciencia, y por nuestro herbario han pasado pues, unos 200 o más investigadores, tanto de la Universidad de La Laguna como de eh, universidades o centros de investigación españoles o extranjeros para estudiar eh, nuestros eh, pliegos que tenemos ahí. Eh, también se ha dado a, a conocer pues, eh, últimamente las, eh, los, los pliegos o las colecciones que tenemos en el herbario, haciendo pósteres o charlas en distintos congresos, jornadas, algunos nacionales o internacionales, que han procurado, hemos procurado con ellos pues, exteriorizar las eh, plantas o los eh, pliegos que tenemos en nuestro herbario, que para que tenga eh, la comunidad científica un conocimiento más de ello. Eh, se han publicado también trabajos hechos eh, como TFG en el herbario, estudiando los tipos, tipos de los herbarios, con la entrada del SEGA y, como decían antes, los, con, eh, los, el rector y vicerrector, pues hemos podido también ofertar eh, prácticas externas, a los alumnos de Biología, anteriormente como los departamentos no los podían eh, ofertar, ahora al ser, pertenecer al y pues hay unos convenios que se pueden hacer y ya este año han estado dos alumnos de la Facultad de Biología haciendo sus prácticas externas en el departamento. Eh, otro objetivo del herbario es la divulgación y la estereosis la divulgación de los trabajos que se hacen, cómo funcionan los herbarios, eh, cuál es su importancia, etcétera, etcétera. Y sobre todo con la presencia de la técnico de herbario, doña Cristina González Montelongo, pues junto con eh, otros compañeros del departamento, profesores o alumnos internos, se han hecho talleres, jornadas. Eh, ferias de investigación donde se han ha explicado estas eh, características del herbario tanto alumnos de como se ven por aquí alumnos alumnos de primaria pequeños secundaria etcétera eh, y también pues a veces se ha llevado esto a los distintos cursos donde se están implicados en lo, la botánica para explicar cómo es el funcionamiento del herbario, cómo es el funcionamiento de Prensar, el trabajo del herbario. En cuanto a las colecciones, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar con hablar de las colecciones, eh, quería tratar o hablar sobre el personal técnico del herbario, ...que durante mucho tiempo ha estado formado... ...por nuestra compañera doña María Ángeles Gómez Hernández... ...y últimamente por doña Cristina González Montelongo... ...que son técnicos de herbario... ...aunque oficialmente sean técnicos... ...de laboratorio bioexperimental... ...pero han estado trabajando fundamentalmente en el herbario... ...y Ángeles pues... Angelita, pues ha estado trabajando en el herbario durante muchos años, haciendo una labor eh, a veces no muy visible, y, pero que es la verdadera, la, o una de las verdaderas labores de la curación digamos, del herbario. Ella se ha preocupado, ha hecho desde eh, prensar las plantas, cambiarlas, secarlas, montarlas en los pliegos, y informatizarlas, hacer las fichas, mantener el fichero. En tiempos pasados no había los ordenadores como ahora, ni hacer base de datos toda la, a base de máquina de escribir. Y mm, todo eso se ha ocupado ella, entre otras muchas labores que tenía que hacer en el departamento. Pero como ustedes saben, pues tampoco eh, con hacer todas estas cosas una vez, enfriarlas o envenenarlas. También las plantas hacerlo una vez, pues ya está. Sino los herbarios hay que estar constantemente revisando el material para evitar que puedan sufrir ataques de plagas, etc. Angelita, yo pues quiero darte las gracias por todo tu trabajo, el amor con que has hecho este trabajo y todos los, supongo de todos los compañeros que, del departamento que han estado con ...trabajando contigo, pues igual te lo agradece... ...muchas gracias por tu trabajo... ...ahora que ya estás a tres días... ...de la jubilación definitiva. Eh. Eh. Cristina, pues... Eh, ...Cristina, después de una oposición o concurso... ...ya no recuerdo bien lo que era pues bastante reñida, entró a trabajar en el departamento de, de botánica, digo de departamento de botánica, los nombres han cambiado mucho y ahora ya somos de botánica, ecología, y fisiología vegetal, como relevista de Angelita, mientras Angelita se prejubiló, pues estaba trabajando Cristina durante una temporada y Angelita volvía unos meses y volvíamos, hacía, han estado tres años o algo así también entró como técnico de laboratorio experimental. Cristina, que es licenciada en biología, ya tenía una buena formación en botánica, tuvo una buena maestra también durante el tiempo que estuvo antes en el laboratorio, se integró perfectamente en las labores del herbario, en el trabajo del herbario, además por su interés se preocupó de formarse, estuvo eh, ella, pues... ...hizo estancias y cursos en distintos herbarios... ...en el herbario de Madrid, en el Jardín Botánico... ...estuvo en una, un tiempo en Kew como Erasmus... ...ha estado en el Jardín Botánico de la Orotava... ...en el Museo de Ciencias, etcétera, etcétera... ...y con todas... Mmm, ...estas cosas que ha aprendido... Eh, ...durante su formación la ha aplicado... ...en la curación, digamos, del herbario... ...con lo cual, pues, se ha mejorado bastante eh, el funcionamiento del herbario por desgracia pues su trabajo en el herbario esperemos que de momento llega a su fin también dentro de los mismos días que Angelita cuando Angelita se jubile definitivamente deja de trabajar Cristina y pues bueno, esperemos que mmm, prontamente vuelva a trabajar en el herbario ya sea como técnico de herbario como conservador o, o curator del herbario. Eh, muchas gracias a los dos por su trabajo. Aquí pongo el, el, el, el, el, el esto del el logo del SEGAI, porque eh, como decíamos antes, pues, después de mucho tiempo de estar batallando con los, todos los rectorados que hemos tenido desde que empezamos a trabajar en el herbario pues con este equipo rectoral que ya acaba se logró que se incluyera en el Segai con lo cual pues hemos tenido un apoyo un apoyo económico que nos ha valido para no gastar del, del, del presupuesto del departamento que está para otras necesidades grandes que tiene y más sobre todo en estos años de crisis y también el apoyo que nos ha dado el Segai en muchos aspectos esperemos que Siga con el guy eh, durante mucho tiempo. A pesar de la complejidad burocrática que ahora cuando se vaya Cristina no sé qué voy a hacer yo con tantos papeles que nos piden y tantas historias, menos mal que Tony nos echará una mano para esto. Eh, y bueno, vamos a mencionar un poquito por arriba las colecciones. Las colecciones, el herbario está más o menos dividido en cinco colecciones que... Eh, cubren todos los grupos botánicos de botánica que hay en Canarias, pues empezamos por las algas, TF, TFC, TFC es eh, unas siglas internacionales de, que se dan en el Herbariorum, una asociación donde están citados todos los herbarios con todas sus características, número de pliegos, profesores que trabajan, etcétera, etcétera, y FIC, pues se lo pusimos para indicar que es el herbario de algas. Tiene en la actualidad unos 15.690 pliegos, de los cuales están informatizados, como también el 44%. En este herbario hay algas, algas marinas sobre todo, de Canarias y de otras regiones, el resto de la Macaronesia y otras muchas más regiones. También tiene algunas colecciones de algas dulce acuícolas. El estado de conservación de estas colecciones es más o menos bueno, aceptable, porque las algas que están eh, prensadas, en, prensadas y colocadas en, en papeles, pues no son atacadas por, por plagas, algunas veces por algunos hongos, y después, otra parte de la colección está conservada en distintas sustancias conservantes, formalinas y otras, que, pues bueno, con cierto cuidado también se pueden mantener bastante eh, tiempo. El doctor Snetter, pues un botánico alemán, pues donó en su momento una serie de plantas, de eh, algas de Canarias, del Caribe y del Reino Unido, unos 685 pliegos, que están en esta colección. Eh, ...esta colección de algas fue en su momento... ...actuaron como conservadores los profesores... ...doña María Candelaria Gil Rodríguez, don Julio Afonso... ...y en la actualidad pues lo lleva doña Marta Sansón... ...como verán posteriormente. Eh, ...los problemas que tiene esta colección... ...son como casi todos los eh, del herbario... ...pues que los materiales usados para su conservación... ...no siempre han sido los más adecuados... ...por distintas razones pues no hemos usado nunca papeles libres de ácido que pueden tener, intervenir en la conservación de, de las plantas a veces pues los recipientes pues, no, son de los, no han sido de los mejores posibles pero hemos ido o han ido los conservadores de esto adaptándose a lo que podíamos hacer no toda la colección se encuentra informatizada todavía porque esos convenios se acabaron y la colección húmeda esta pues ...posiblemente habría que hacer algún mantenimiento... ...para reponer a veces los líquidos que se van secando más... ...pero en general pues... ...en cuanto a las plagas... ...por lo menos está más o menos conservada... ...los hongos TFC-MIC... ...los hongos también considerados en general... tiene unos eh, 25.297 pliegos... ...el 71% está informatizado... ...está informatizado más, mayor cantidad... Hay los grupos más importantes que están, son los relacionados aquí, agaricales, filoforales, ascomicetes, gastromicetes, esterovacilomicetes y mixomicetes. Esta, esta colección de hongos sí es más eh, fácilmente atacable por, por, por insectos, sobre todo por coleópteros, que producen a veces grandes daños, a pesar del de continuo manejo que se ha tenido, pero... ...que eh, sufre más eh, daño... ...también tenemos alguna colección donada por eh, el doctor Champion... ...un micólogo inglés... ...que ha donado una colección de microsomicetes, ...alrededor de 1800 especímenes... Eh, ...la colección de hongos... ...pues, eh, aunque son fundamentalmente de Canarias... ...también están representados hongos de otros lugares... Esta colección ha actuado como conservadora la doctora Esperanza Beltrán Tejera, también ayudada muchas veces por la doctora Jesús Laura Rodríguez Armas y el doctor Ángel Bañares Baudet. Pero eh, y en la actualidad, todavía después de su jubilación, tanto Esperanza como Susi eh, han llevado a cabo, o mejor están llevando a cabo, una labor, una gran labor, labor para dejar la colección de hongos. ...ordenada, preparada... ...para que se pueda usar, seguir usando más fácilmente... ...una vez que ellos se hayan jubilado... ...esta labor también pues ayudada por Angelita... ...y por Cristina... ...pues eh, la están trabajando... Eh, ...en cuanto a los problemas que tiene esta colección... ...aparte de los que ya hemos mencionado, los ataques... En este caso es el papel, las etiquetas por distintos insectos. Pues eh, el principal, eh, bueno, eh, eh, el espacio, el espacio que tenemos, eh, los hongos, los hongos y parte de las algas se incluyeron en la sala de herbario del departamento desde el principio, pero. Eh, ...se ha ido quedando eh, obsoleta, llena ya... ...y entonces en la actualidad... ...para tratar de conservar los hongos de mejor manera... ...dentro de esta sala... ...pues lo hemos tenido que poner en parte encima de, la, de un armario... ...o todos los laterales llenos de cajas por todos los lados... ...con lo cual, pues hasta un peligro es eso... ...en caso de incendio ...o inundaciones, pues en fin... Eh, en, este, en, esta, ...en esta, digamos... En esta colección, pues, mmm, aparte de estos problemas, también es, es grave que con la jubilación de la doctora Beltrán Tejera, en la actualidad, en el departamento, no hay ningún micólogo que se pueda dedicar a eh, la conservación de esta colección. De momento y de forma temporal es, eh, se ocupa de ella la doctora eh, Consuelo Hernández Padrón, que también, a su vez, es... ...conservadora de la colección de Líquenes... ...esperemos a ver cómo transcurren estas cosas... ...la colección de Líquenes pues tiene unos 16.190 eh, eh, registros... ...no está informatizada... ...y el material representado, hay líquenes de Canarias... ...líquenes del resto de la Macaronesia y también de otras regiones... ...la, cole, la colección también tiene un estado de conservación aceptable... ...porque los líquenes tampoco son atacados gravemente... ...por insectos o hongos... ...y por lo tanto pues esta colección pues está más o menos... ...bien conservada... ...aunque pues, pues tiene los problemas de siempre... ...que en la actualidad pues eh, están dispuestos en armarios, en sitios no adecuados, esto es un pasillo del departamento donde pasamos todo, estamos trajinando con plantas por todos los lados, y están colocados ahí porque no tenemos sitio ya en la sala de herbario, que es más adecuada para eh, colocarlo. Eh, la colección de briófitos pues tiene 23.979 eh, registros, con un 17% están informatizados, hay musgos de Canarias y hepáticas de Canarias, pues están un poco separadas una de otra, y briófitos de otras regiones. El estado de conservación de esta colección también es bueno, porque los briófitos tampoco son atacados mucho por las distintas plagas de insectos o de hongos, y por lo tanto tienen una, una conservación aceptable, pero los problemas son, pues, especímenes dispuestos eh, conservados en lugares poco adecuados porque se ha ido, tener, ido teniendo que ponerlos en, en los sitios que quedaban libres en los despachos, en los pasillos, etc. Eh, no todos está, eh, los especímenes están informatizados y como siempre el material de montaje y conservación no son idóneos en nuestro caso ni las cajas ni los sobres pues, son del papel adecuado para la conservación eh, y pasamos a las plantas vasculares, que están englobadas dentro de las islas TFC en general, no hay ningún eh, subtítulo para indicarlo. Tenemos en la actualidad 53.262 registros, como siempre por los números de especímenes son bastante mayores por la cantidad de duplicatas que se cogen y se eh, recolectan y se incluyen. Y todavía nos queda pues bastante, igual que en las otras colecciones, bastante material que no está determinado algunos o no está informatizado, no está fichado, que están por fuera de los herbarios, lo cual no están eh, contados, digamos, aquí. Eh, la informatización de este grupo es muy pobre se ha hecho una informatización, pero que no están en el, en el GBIF ni en ningún nodo internacional, sino solamente la tenemos en una base propia del departamento, hay unos 9.000 registros, y el material, pues tenemos plantas vasculares de Canarias, plantas vasculares del resto eh, de Europa, fundamentalmente una buena colección, más o menos buena colección de plantas de la península, eh, ...plantas vasculares del resto de la Macaronesia, ...sobre todo de plantas de Madeira... ...y plantas vasculares en menor proporción... ...de América, sobre todo por intercambio... ...que hemos hecho con Sudamérica, con Brasil... ...y con otros eh, lugares y algunas también de África. Eh, el estado de conservación, pues, como pone ahí los problemas... ...son los ataques de insectos... ...que, como sabemos, pues, los insectos también son selectivos... ...atacan mucho más a algunas familias las familias, eh, perdón, familias asteráceas, abrasicasias, fabáceas orobancáceas, apiáceas, etcétera, más que otras hay otras familias como las, las gramíneas que no son casi atacadas, no, casi nunca, pero hay otras familias que escapan mucho mejor, pero algunas pues eh, son difíciles de controlar. Eh, mmm, por suerte, en la sala de herbario, pues, por las condiciones ambientales que hay, no suele haber grandes ataques de hongos, si en cambio de insectos, y eh, a pesar del trabajo de enfriar o envenenar eh, los pliegos, es muy difícil evitar estos ataques, por, entre otras cosas, por la situación donde está la sala de herbario, que está metida dentro del departamento, donde pasan los alumnos, los alumnos traen sus plantas, los herbarios eh, no hay una, eh, no está perfectamente aislado el aislamiento no es perfecto, y siempre pueden haber ataques, sobre todo de insectos. Eh, el herbario tiene armarios adecuados para la conservación y se mantiene dentro del herbario una humedad relativa más o menos adecuada, gracias a deshumidificadores que hay, pero la temperatura puede a veces más variable y no la tenemos controlada, con lo cual haría falta, incluso en esta sala, eh, meter por lo menos un aire acondicionado. En la actualidad, pues casi todas las plantas, eh, los paquetes de plantas están forrados con eh, bolsas de plástico, cerradas más o menos herméticamente, así se, se enfrían a menos 22 grados y están durante 7 días, con lo cual, pues el... El, se ataca digamos a todos los estadios de desarrollo de los insectos y como se mantienen después dentro del herbario también forradas eh, en estas bolsas de plástico pues es dif más difícil no imposible pero más difícil que los insectos puedan atacarla. aunque a veces pues hay de todo alguno se queda adentro y vive y, y ataca también pero con esto pues se ha logrado mmm, mantener un poco a raya a estos bichitos. Las bolsas de plástico también hay que comprarlas, es un material que, que es relativamente caro y hace falta financiación para esto. Eh, los problemas son los más o menos los iguales que toda la colección, eh, los materiales idóneos de montaje no son los idóneos, eh, ...hay material como decíamos antes... A esperar de a la identificación y la inclusión... ...no toda está informatizada la colección, etcétera... ...en el herbario tenemos algunas colecciones auxiliares... ...ligadas al herbario... ...como son por un lado la palinoteca... ...la palinoteca... ...creada y conservada por la doctora Lacerna Ramos... ...con la colaboración durante un cierto periodo... ...por el profesor Don Blas Méndez... ...que tiene numerosas preparaciones de pólenes y esporas... ...de plantas eh, preferentemente canarias... ...y que tiene sus correspondientes pliegos de testigos... Eh, ...depositados en el herbario de plantas vasculares... ...y hay alrededor ahora de unos 1500 pliegos... ...de los trabajos realizados con la palinoteca... ...han salido pues tesis, tesina y numerosos trabajos científicos gracias a estos trabajos realizados tenemos una pequeña colección de frutos la carpoteca de aquellos frutos que hemos recogido que no se pueden mantener los pliegos por su tamaño y entonces están guardados los que caben en sobre o en eh, cajas de herbario de las cajas de herbario de las antiguas eh, tenemos una colección de preparaciones microscópicas de mixomisetes, también asociada al herbario, pero no incluida dentro de la sala del herbario, y también una colección de semillas o espermateca de uso, digamos, taxonómico. Esta mmm, colección fue creada por el doctor Vilpres también, junto con el profesor don Eduardo Barquín Díez, recientemente fallecido, y con la colaboración, entre otros, de doña Ángeles Gómez, que también trabajó bastante en la, eh, en la colección de semillas. Paralelamente eh, a esta colección se publicó un indesémino durante uno, una década, más o menos, a través del cual se realizaron numerosos intercambios de semillas con centros botánicos de todo el mundo, ...y se incrementó la colección de semillas... ...que nosotros queríamos, aparte del intercambio de semillas... ...pues mantenerla por el carácter taxonómico de ayuda... ...que nos puede servir a los botánicos... ...pero, por desgracia... El, ...y por falta de técnicos, de personal... ...esto se dejó de publicar... ...porque, como decía antes... La labor primero de los botánicos es recolectar la semilla en el campo, después traerla, secarla, Angelita pues limpiarlas, quitarles todas las capas de error, preparar eh, los intercambios, las muestras, enviarlos, copiarlos, eh, ficharlos, etcétera, etcétera, pues mm, no daba para todos los que estábamos allí y hubo que dejar esta publicación. Eh, mm, ...de todas formas mantenemos la colección... ...los restos que nos quedan... ...por el carácter taxonómico que tiene... ...aunque no está en las mejores condiciones... ...como veremos después... ...bueno resumiendo y usando la nomenclatura... ...que se usa ahora las fortalezas... ...y las debilidades del herbario... ...pues el herbario... ...es un herbario institucional... ...desde hace 50 años... ...lo que nos ha permitido más o menos... ...mantenerlo, incrementarlo y que llegue hasta la actualidad, pues, con un herbario eh, bastante, bastante bueno. Eh, es importante también porque en él están, como decíamos antes, representados todos los grupos botánicos. Hay otros herbarios en Canarias y en el resto de, de, del mundo que muchas veces se dedican a una parte más a plantas vasculares, a plantas a hongos, a líquenes, etc. A, a, a, en nuestro herbario por las dimensiones que tiene, pues tiene bastantes representantes de todos los grupos de plantas eh, que están en Canarias. Y también, pues destacar la integración en el SEGAI, que, pues como decíamos antes, nos ha ayudado bastante en la actualidad. En cambio, las debilidades, pues por un lado la falta de espacio, que como decíamos, estamos ya eh, copados por todos los lados, no sabemos dónde poner las plantas, a veces ya... Ni recogemos muchas plantas porque no tenemos sitio donde incluirlas. Ya no hacemos los intercambios con, con todos los herbarios ibero porque todas las plantas que nos mandan ya no, no podemos trabajar, eh, meterlas con, en, los, en la sala de herbario. Los materiales de montaje, como decimos, no son los más idóneos, pero así se ha mantenido. La informatización y la digitalización son deficientes harían falta proyectos para que volvieran otra vez a poderlo hacer, porque es una labor ardua esa de, de informatizar todo esto, y sobre todo la falta de personal técnico y científico dedicados al herbario. Eh, en cuanto al personal, pues aquí están, estamos todos los que hemos traba estamos trabajando ahora en la actualidad, doña Marta Sansón de Algas, doña Consuelo Ester de Hongos y Líquines, doña Ana Lozada y doña José María González Mancebo de Briófito, ...yo de plantas vasculares, doña Irene Lacerna de la Palinoteca... ...y doña Angelita, y doña Cristina, pues... ...personal técnico, pero ya por poquito tiempo. Eh... Y en cuanto eh, al personal, como decíamos, estos que hemos puesto aquí... ...somos, en este caso, todos profesores, menos los técnicos que tenemos que dar las clases, las prácticas, las tutorías, los seminarios, la, hacer la investigación, tener las reuniones, que hay miles de reuniones, todo eso con lo cual no le podemos dedicar mucho tiempo a la curación del herbario, al trabajo en el herbario. Y además, el ser conservador en herbario, en los currículums, la inmensa mayoría no sabe ni lo que es, ¿no? le ponemos curator, ya por eso no ponemos muchas veces ni curato, sino conservador, porque según a donde vaya uno, pues no sabe ni lo que es. ¿no? Por lo tanto, los currículum no vale de mucho. Pero, de todas formas, todos seguimos trabajando en el herbario Y esto que son los conservadores no quiere decir que el resto de los compañeros de... ...el departamento, pues sigan también... ...cogiendo plantas, incrementando plantas... ...preocupándose, prensándolas ellos muchas veces... ...nosotros todos trabajando en el herbario. Parece que ahora para sustituir a, a Ángeles... ...y a la vez a Cristina... ...pues nos mandarán, nos asignarán... ...un técnico, un técnico de laboratorio bioexperimental... ...de forma temporal, hasta que esta plaza se cubra... ...salga a concurso o oposición, se cubra de alguna forma... ...y se pueda optar otras personas a ello... ...pero claro, la persona que va a venir... Eh, ...no sabemos si tiene formación botánica o no... ...en el herbario no ha trabajado nunca... ...no es bióloga, eh, no es botánica... ...y por lo tanto habrá que estar durante bastante tiempo... ...enseñándole a cómo funciona el herbario... ...que como vemos no es una cosa simple, ¿eh? sino tiene sus complicaciones. En cuanto a las instalaciones, pues hasta un poco de vergüenza de poner estas cosas aquí. Tenemos un, eh, un lugar de trabajo con un ordenador, una mesa, donde se montan los pliegos, se informatizan, se hacen las, se hacen las, las etiquetas, un pequeño armario, ahí donde tenemos los ficheros, como no está informatizado de todo, tenemos ficheros en fichas para buscarlos, eh, eh, aquí está pues, toda la información referente al herbario, los préstamos, que tenemos muchos préstamos e intercambios, una pequeña sala de prensas, con prensas ya rudimentarias, no las prensas de calor, esas que funcionan mucho mejor, un, ay, perdón, eh, a ver, un... Una, una sala que llamamos almacén porque ahí tenemos, esto de aquí son las colecciones de semillas, pero junto con el papel, los cartones para prensar, material que se usan compañeros para estudios de campo y nos hemos sacado allí que está puesto ahí al lado, pues el garaje también. Ahí tenemos también el congelador donde se va enfriando todo el material y después pues lo mejor del herbario, pues es esta sala, muy pequeñita, de 40 metros cuadrados más o menos, con una serie de armarios móviles, pero que ya ahora aquí se ve, antes lo vimos con los hongos, está mucho más cubierta, ya dentro de los armarios prácticamente no cabe mucho material, todo se ha puesto por aquí al lado, eh, y ya no nos, no nos queda más, más sitio. ¿no? Eh, Parece que ahora también, con conversaciones habidas con la vicerrectoras vicerrectora de, de infraestructura, pues nos pueden ayudar a adecuar una sala que tenemos en la parte de abajo, para eh, instalar allí eh, parte del herbario ese de criptogamia que estaba disperso por todos los lados, adecuar la sala más o menos, pero eso es un parche, eso no, no soluciona porque ni todas las plantas de criptocamias van a caber ahí o sea, te, tendremos que seguir por los pasillos y iremos cogiendo el pasillo hacia afuera, hasta el bar o por ahí ¿no? eh, bueno eh, futuro incierto, ¿por qué decimos que es un futuro incierto? pues a pesar de que creemos que científicamente el herbario es muy importante para la botánica canaria para la botánica en general y un gran patrimonio para la Universidad de La Laguna, tiene unos 134.000 eh, eh, registros de plantas, con numerosos tipos de taxones descritos como nuevos para la ciencia en todos los grupos que estudiamos, tanto por botánicos del departamento, como también botánicos externos al departamento, que han depositado, porque han venido a trabajar aquí, han depositado sus tipos y sus tipo tipos, o paratipos, en el herbario nuestro, y por la cantidad de plantas, pues creemos, junto con el resto de los herbarios de Canarias, que es un, un, un, eh, digamos, un sitio eh, o un lugar donde se puede trabajar en la flora canaria con bastante eh, facilidad. Eh, ¿Por qué digo con futuro incierto? Pues por pues, nos ha ocurrido cosas. Por ejemplo, hace unos meses, un mes o menos, sufrimos una inundación en el herbario, estamos debajo de un laboratorio de orgánica, allí una máquina pues, se estropeó y soltó el agua en el suelo, con lo cual se empezó a filtrar por aquí, ahí ven el cubito ahí puesto, recogimos agua, gracias a que toda esta plantas estaban embolsadas con bolsa de plástico, no sufrieron daño, pero en la sala al lado donde tenemos la sala de prensado, pues también pudimos salvar los papeles que teníamos ahí preparados para seguir incluyendo. Esto afortunadamente, esta inundación se conoció pronto, se pudo, lo pudieron secar las compañeras del, del laboratorio y eh, no fue a más pero esto no quiere decir que no vuelva a ocurrir en cualquier caso, ya ha ocurrido otras anteriormente, pequeñas filtraciones, porque entre otros casos las cañerías de la facultad pues, parece que están en bastante mal estado y en cualquier momento pues, esto puede romper. Eh, esto lo pongo así para que vean la parte bonita, los tipos que tenemos y las plantas que bonitas están... Pero hay también, digamos, mmm, aunque en las plantas en nuestro herbario decimos que no son muchas veces atacadas por hongos, de vez en cuando pues, aparecen hongos en las plantas y entonces el técnico de herbario, con sus técnicas, empleando los líquidos eh, apropiados, tiene que irlas limpiando poquito a poco para matar los hongos y que no sigan proliferando. no lo tanto, ¿qué nos pasa aquí? Pues que tenemos falta de personal técnico y, por supuesto, falta de conservador o curator en el herbario. Más pliego, plantas dispuestas en, en donde caben, no, esto no es que lo hagamos mal o bien, sino que no tenemos sitio donde eso, falta de espacio y condiciones adecuadas, estos son plantas, eh, tipos, tipos de, de, de plantas eh, descritas por investigadores externos al departamento que las han ...dejado en nuestro departamento... ...aquí vemos otra situación bastante mala... ...en una aulita junto con los alumnos... ...están los pliegos del herbario... ...falta de espacio y condiciones adecuadas... ...yo le he puesto aquí ahora pues unos herbarios... ...un eh, herbario de Q... ...tan bonito que después Begoña nos hablará sobre él... ...el herbario de Florencia... ...el herbario de Nueva York... del Jardín Botánico de Nueva York... herbario de Ginebra... son herbarios institucionales... ...muy grandes... ...se supone que bien dotados económicamente... ...y todo esto y de personal aunque... ...a veces los herbarios... ...tampoco es oro todo lo que reluce... ...pero son herbarios con unas proporciones distintas... ...a las que tenemos nosotros aquí... Eh, ...yo ni nosotros pretendemos tener... ...bueno y estos herbarios también... ...son herbarios muy importantes para los estudios de la flora canaria... ...porque en todos ellos hay gran cantidad de material... ...de plantas canarias recolectadas en épocas pasadas sobre todo... ...y también en la actualidad... ...de muchos de los botánicos que vienen aquí... ...recolectan plantas y se las llevan... ...a estos herbarios y en muchos de ellos hay bastantes plantas canarias... ...importantes también que las tenemos que usar... ...cuando vamos a estudiar la flora canaria... ...porque son plantas muchas de esos tipos... ...holotipos, etcétera... ...pues como les decía... pues ...hombre, si pudiéramos conseguir un herbario de este tipo... ...fíjese ustedes los herbarios de Ginebra... ...eso por el payato lleno de herbarios, ...estupendo, ¿no?... Eh, eh, ...pero nos conformamos... ...con una cosita más pequeña... ...nuestra técnica, doña Cristina González Montelongo... ...ha hecho un esquema de lo que podía ser... ...una planta para un herbario... Eh, ...bien dotado, pero sencillo, ¿no? ...aquí tenemos... ...pues por un lado cuando entran las plantas del campo, pasan por un, al, una sala de preparado de material, material seco, ahí se prensan, se secan, pasa por el congelador, se descontamina eh, la zona de atemperado, unos laboratorios de identificación, por si no viene identificada por los recolectores, pasan a una sala de informatización, donde se fichan, se una sala de montaje, donde se acaba el montaje de los pliegos, una digitalización, si hay, pues se puede digitalizar, y ya después pasan a las plantas, a las salas de plantas vasculares o no vasculares, según sean las plantas. Esto está pensado un poco para tener nada más eh, el agua, con el miedo que le tenemos al agua en los herbarios, pues que esté nada más ahí en los váteres, y en la zona de preparado de material húmedo de algas, y ahí la colección de algas, Después estudiaría con los sistemas antincendios adecuados, los sistema de refrigeración, etcétera, etcétera. Y después pues, una cajita de fósforos así, parece, ¿no? Un edificio chiquitito que parece levantado ahí con unos pilares. Esto no es porque sí, sino porque si ustedes ven las facultades de aquí, tanto de biología como farmacia, los sótanos están llenos de humedad por todos los lados, de la humedad que sube del suelo. Pues para mantenerlos un poco arriba. En, una, en, una, en un edificio así, pues, daría para otros 50 o 100 años más. Y mmm, esta, estos esquemas están hechos no para ponérselos aquí, yo ahí para enseñárselos, sino también porque esta tarde tenemos las jornadas eh, o las sesiones técnicas donde esperemos que con los conservadores que, han, que vienen a dar las conferencias aquí, los conservadores del herbario nuestro, pues podamos hablar y discutir un poco mmm, cómo sería este herbario posiblemente ideal para que una vez tenerlo, nosotros presentarlo a la, a la futura rectora, la que salga, a una de ellas, para eh, eh, que pudiera hacer por... Eh, poder construir esta sala de herbario, tanto a las autoridades académicas como presentarlo a aquellas autoridades que, que tengamos, cualquiera que sea. Y con esto acabo mi charla y muchas gracias.